Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes hoy en este taller sobre el uso de redes sociales libres y descentralizadas en la comunicación científica o vistas desde la perspectiva de la comunicación científica. Esta es una actividad satelital del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Eh, nosotros eh, quienes organizamos este, este taller el día de hoy, que esperamos sea interactivo, sea útil para, para los comunicadores. Eh, pertenecemos a un colectivo suramericano llamado Nivel Este colectivo es una plataforma que eh, tiene como fin socializar el conocimiento, eh, ofrecer una plataforma para la comunicación social del conocimiento, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva del sur, desde una perspectiva que ponga eh, el conocimiento académico al en diálogo con la sociedad en general que también y que también sea eh, responsable o sea que que sea, no sea un conocimiento eh, por así decirlo eh, como como hemos, estamos acostumbrados hoy en día en las redes sociales comerciales a un conocimiento veloz y información veloz y a veces falsa sino más bien un conocimiento hecho con con cariño con amor con dedicación y con una responsabilidad de que es, tiene un efecto en la sociedad y tiene un rol en la sociedad, trans, un rol transformador, y que es, un, es que el, el, invest, el, el investigador tiene que tener un rol también eh, de mirada hacia esa sociedad que está, en la que está envuelto. Nosotros tenemos una web de divulgación, que fue el, el, el, el, el principio del proyecto, es una web, una web de divulgación en nipo.info, Ofrecemos servicios editoriales y también de asesoría en, en visualización de datos a investigadores de forma gratuita. Los ayudamos a publicar sobre los resultados de investigación. Y recientemente hemos em, es, em, empezado a experimentar o a entrar en este campo de, la, de las redes sociales, motivados por el FEDiverso, por las redes sociales libres que son, eh, para nosotros, eh, la, la dirección a seguir en cuanto a las interacciones sociales en la web, porque son la forma, la, forma de hacerlo éticamente, son una forma también más humana de interactuar en la web. Entonces hemos eh, iniciado teniendo una, una instancia de Mastodon, esa instancia se puede conseguir en red.nive.info, y también tenemos una instancia de Pertube, que es más o menos un poco experimental, esa instancia de Piedatube se puede conseguir en video.unigual.info. Y recientemente también tenemos una sala de SCB, es una sala para chat, eh, que está también en condición experimental, pero que pensamos que en el futuro puede ser bastante útil. Eh, este taller pretende ser como una introducción al FEDIVERSO y que el FEDIVERSO es entendido como las redes sociales libres y éticas. En el Fediverse las identidades son de esta manera, como se muestra en la, en la, en la diapositiva, existe el, lo que es el, el, el nombre de usuaria y el servidor, es decir, como que tenemos como un nombre y un apellido, digamos, ¿no? Entonces, el servidor es un servidor que usualmente, si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en Twitter, el servidor es un solo servidor, ¿no? El servidor de Twitter, ¿no? El servidor de Elon Musk es un servidor gigante, consume mucha energía, que prácticamente eh, una gran parte de la energía la consume en minar nuestros datos y usarlos para su provecho y para publicidad. En el FEDiverso entendemos eh, que la energía es costosa y que la energía no debe usarse para esos fines que no son realmente éticos. Y realmente tenemos una perspectiva más más ecologista de lo que es el uso de la computación, ¿no? Seguramente han escuchado en estos recientes días, debido a la hecatombe de Twitter, han escuchado sobre Mastodon. Entonces nosotros, este, obviamente, este taller va a estar muy enfocado en Mastodon porque es la red social del feriverso más exitosa en el momento. Es una red social que es de microbitácoras. ¿Qué quiere decir eso? Que es para publicar eh, textos cortos, ¿no? Textos delimitados en el número de caracteres. En, es, digamos que en ese sentido es similar a Twitter, pero es realmente lo opuesto, ¿no? Es una red social para, realmente para conectar personas de forma humana y para abrir la discusión. Y en ese sentido creemos que cuando los, los científicos necesitamos discutir algo, eh, no necesitamos toda la parafernalia de datos, eh, de colección de datos y de advertising, eh, de publicidad que tiene Twitter y que tiene el, el LinkedIn, por ejemplo. Eh, podemos hacerlo de forma más sana y podemos hacerlo en Mastodon, por ejemplo. Eh, Mastodon eh, tiene distintos servidores. No es como Twitter que está centralizado, sino que hay muchos servidores distintos. Y de hecho Andy va a explicar un poco luego, sobre cómo, cuál es la lógica y cuál es la, cuáles son las diferencias que hacen que el fediverso sea totalmente distinto a lo que, es, a lo que estamos acostumbrados en Twitter o en otras redes sociales comerciales. ¿no? Eh, Mastodon eh, tiene una aplicación móvil. Eso es algo reciente. Mastodon existe más o menos desde 2016, 2017. Y recientemente eh, lanzaron una aplicación móvil eh, para Android y para iOS. Y eso significa que está mucho más al alcance de las personas. ¿no? Entonces esto ha dado un boom a la, a la red social. Mucha gente se está uniendo porque simplemente se descarga la app y es mucho más eficiente. ¿Qué es eh, lo único que vemos eh, inconveniente sobre esta app? Es el, el problema de que eh, Mastodon, como, como les mencioné eh, inicialmente, son varias comunidades. Y cada comunidad tiene su tópico. Y esto no es muy claro en la app. La app, ahí como ven en la, en la pantalla, tienes una, una la, a la izquierda tienes la pantalla principal, que es tu, tu línea de tiempo de inicio, donde ves lo que, lo que tú estás siguiendo. Pero conseguir la comunidad no es tan fácil, o sea, no es tan intuitivo. Entonces, por acá acá lo, lo colocamos para que ustedes vean dónde pueden conseguir la comunidad. Porque si entran a un servidor de Mastodon y se enrolan en ese servidor, entonces lo importante es que lean e interactúen con la gente de su propia comunidad, ¿no? Entonces, pueden ir a la lupita abajo, que es la de buscar, y arriba van a aparecer unas pestañas, y hay una pestaña que es de comunidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que van a leer allí va a ser lo que están posteando las personas que son parte de nuestro mismo servidor. Es decir, que, es, que son afines con nuestro tema, o que están allí por alguna razón porque quieren interactuar con personas que están afines a ese tema. Y bueno, es, es muy importante que nunca perdamos de vista esa, esa comunidad, ese diálogo en, de la comunidad. Eh, pero no solo, no todo en el Fediverso es eh, microblogueo, microbitácoras, ¿no? Eso es eh, eh, Mastodon, ¿no? Pero hay muchas otras aplicaciones, muchas otras eh, softwares, como lo llaman, eh, del Fediverso. Y hay, por ejemplo, uno muy interesante para mí es eh, el Book Rhythm, because porque. Eh, porque cambia a inglés, no sé, pero Bookworm es muy bueno porque puedes están, los libros están indexados y puedes conseguir un libro por su código ISBN, y entonces puedes decir, "Okay, pues yo empecé a leer este libro", puedes llevar tu registro de libros que estás leyendo y puedes compartir citas del libro y esas citas que compartes o comentarios que compartes sobre un libro están federados, es decir, son como una publicación como lo que tú verías una publicación de más, ¿no? pero con otra función, ¿no? una función de compartir algo adaptado ya a un registro. ¿no? Y en ese sentido es como lo vemos ya que podría ser algo útil para lo que son eh, las actividades académicas, ¿no? porque podría servir para hacer eh, citas, de, eh, sistematizar citas de libros, y que en el futuro esto se podría extender a citas de publicaciones arbitradas, ¿no? Esto, esto lo vemos un, un potencial en ese sentido. También LEMI es muy interesante porque es un foro de discusión tipo Reddit, es como un agregador de noticias, de enlaces, y entonces la discusión es más por temas que, que más que por lo que coloque una persona, ¿no? En Mastodon nosotros seguimos una persona porque nos interesa lo que esa persona publica. En Lemines seguimos más que nada, seguimos tópicos, o lo que ellos llaman comunidades. Entonces también es, es muy interesante, una, una herramienta muy interesante para que podría ser usada en la, en la comunicación científica, porque podríamos crear comunidades de Lemines en ciertos temas, por ejemplo, no sé, bioquímica, y ahí ya podríamos indexar un poco los, los temas y las publicaciones o cualquier eh, cuestiones eh, de, relacionadas con un tópico en general, ¿no? Y seguir y tener como un, un seguimiento, un fit, una, una, una línea de tiempo que, de, de cosas que están relacionadas con ese tema. Eh, Mobilizon es para los eventos, ¿no? Es muy, también muy interesante porque hoy en día hay muchos colectivos que organizan los eventos, eh, estos los eventos tipo calendario, ¿no? De colocar que, a qué hora es el evento, cuál es el enlace. Esto se hace mucho por Facebook y hay muchos colectivos que dependen de esa función de Facebook y por ser una, una red social comercial antiética. Eh, no es muy bueno organizarse allí. También se han visto casos de en que colectivos han sido expulsados de Facebook. Entonces, no es muy bueno tener esa dependencia. Y Mobilizon eh, te permite crear una plataforma federada también en la que puedes publicar eventos y compartirlos en todo el diverso Y lo bueno que estoy, que de todo esto es que todas estas aplicaciones, todos estos softwares están conectados por el protocolo Activity Pop, en este caso. Entonces, si tú publicas un, un evento en Mobilizon y tú, y tú desde Mastodon sigues a ese usuario que está publicando el evento, tú puedes darle favoritos a ese evento, puedes guardarlo en tus marcadores, puedes comentar. Entonces, toda esa interacción federada es una interacción que permite que todas estas aplicaciones se conecten, cosa que no existe en las redes comerciales como Twitter, como, como eh, Facebook, eh, como LinkedIn... Entonces no existe esa interacción, entonces uno tiene que estar eh, teniendo cuentas en todas partes, ¿no? Y tiene que estar guardando los eventos aquí o guardando esto allá. Acá es, otra, es otro nivel, es otro nivel en el, en el, en el contexto de que, en lo que se refiere a interacción, ¿no? También hay plataformas para publicar fotos, como Fed, Existen para publicar podcasts, que también es muy interesante para la comunicación científica y otro es para blogs, o sea, es decir, es decir, si creemos que las microbitácoras son muy cortas y no queremos estar publicando hilos, porque hoy, hoy en día, por ejemplo, hemos visto que hay mucha gente que se dedica a la comunicación científica en Twitter está perdiendo sus hilos, entonces este, es mucho más recomendable tener un blog, ¿no? Entonces tener un blog que es federado es súper interesante, porque ya no tendrías que tener una plataforma de comentarios externa que colecta datos, sino que podrías tener un blog en Plum, por ejemplo, y cualquier seguidor de Mastodon podría comentar directamente tu blog. Es, es, eh, me gustaría destacar aquí, comentar que también Word, WordPress, que es una plataforma de bloqueo muy, muy, la más importante que existe, también tiene un plugin para Activity Pop que se puede instalar. Entonces cualquier persona de Mastodon puede interactuar, interactuar con un blog de WordPress. Eh, bueno, como lo que estaba comentando, existen muchos softwares. Aquí hay un árbol de softwares del, del FEDiverso y sus distintas funciones. Y como les comenté, bueno, hay unos, hay unos softwares que son para multimedia, como Pixel Fed, como PioTube, que es para videos, por ejemplo. Para networking, que hay, por ejemplo, eh, está Mastodon, está Frendica, está New Social, está Pleroma, son todos más que nada en micro bitácoras. son ya todos los que he mencionado. Todos pertenecen a un gran árbol que es Activity Pop. Activity Pop es como el protocolo que está detrás, que los va conectando a todos y entonces todos pueden interactuar entre ellos. ¿Por qué el árbol de Activity Pop es tan grande? Porque Activity Pop se convirtió ya en un estándar, un estándar internacional, un estándar de la industria, de W3C, y este estándar entonces es la dirección que deben tomar todos los softwares en el futuro que quieran federar. De hecho, hace pocos días salió la noticia de que Tumblr, ese famoso sitio de blogs eh, que existía hace muchos años, que mucha gente lo usaba, eh, va a implementar ActivityPub. ¿Qué significa eso? Que va a ser una, una, red, eh, va a ser una red de blogs eh, comerciales eh, o de una empresa muy comercial, que es Tumblr, que va a ofrecer ActivityPub, es decir, que se va a integrar a todo este ecosistema. Ahora, todo esto... Todo esto esto es lo que se llama el Fediverse, ¿no? Toda esta interacción de distintos software y de distintos basados en este en este protocolo, ¿no? Pero hay otros protocolos y otros protocolos más pequeños, ¿no? Todo esto comenzó en 2008 con oStatus, que es un protocolo que pueden ver aquí abajo un arbolito chiquitico, ¿no? Ese arbolito comenzó en 2008 y luego en 2014 eh, se empieza a usar Activity Pop y creo que en 2018 se convierte en un estándar. Entonces todo, este, todo esto tiene una historia bastante larga. Todo esto ido evolucionando y el boom está, está empezando a suceder ahora con más todo, pero es todo un universo de, de aplicaciones y de distintas, eh, eh, distintos protocolos también. no eh, le voy a pasar la palabra a Andy, que va a contar un poco de la cultura del fe ¿no? Andy, ¿estás ahí todavía? Porque no sé si te... Sí. Ok, tienes la palabra. Y mi conexión estaba un poco instable. ¿Pueden oírme, Ben? Sí, te podemos escuchar bien. Se sí, puede. Ok. Bueno... Buenos días a todos y todas. Yo soy Andy y hablo desde, desde Brasil. Entonces voy a ejercitar ex mi, mi portugués selvaje. Como que si por acaso no comprenden algo que yo hablo, por favor, pueden escribir en el chat. Uh, y como Jorge, Jorge ha mencionado, voy a hablar un, po un poco de la cultura del Fediverso. Porque en este año muchas personas han migrado del Twitter y de otras plataformas centralizadas al Fediverse y al llegar en este espacio desconocido a veces estas personas se sienten un poco extranjeras porque todo parece un poco diferente o tal vez un poco lejos de lo que estaban acostumbradas en estas otras redes. Y esto pasa porque las comunidades nativas del feriverso han construido una otra cultura de comunicación con prácticas radicalmente diferentes de aquellas de las redes comerciales. Por ejemplo, Twitter está diseñado para fomentar tendencias, acciones masivas de compartimiento de contenido, bien como el acúmulo de seguidores y likes. Y los algoritmos trabajan activamente en estas dinámicas, mientras que la, las personas usuarias son al mismo tiempo consumidoras, replicadoras y propiamente las mercancías. En todo caso, imperan, imperan eh, prácticas extractivistas y de exploración. Al cabo, la experiencia considerada exitosa, eh, hegemónicamente hablando, en Twitter, es atravesada por la idea de volverse viral o contaminarse con contenidos virales. Y lo que quiero apuntar es que no podría haber una concepción más contraria a los principios del fe diverso, do que es que les hablo de Twitter o de otras redes antisociales. Eh, Jorge, ¿puede cambiar el slide? Porque al contrario de la contaminación viral de estas plataformas, uh, las plataformas federadas posibilitan que las personas usuarias cultiven rizomas, o sea, una estructura horizontal de raíces que al conectar alimentan sus entes. Entonces, perciben algo viral parte de la idea de una replicación rápida y nociva de algo. Ya un rizoma, tiene que ver con conexión y transporte de materiales vitales. Y históricamente las herramientas, los protocolos y la cultura del diverso uh, fueron construidos por personas agentes de la diversidad humana, personas que no fueron incluidas o que no estaban satisfechas por esa lógica extractivista y excluyente. A pesar de existir una constelación de diferentes instancias o servidores que son radicalmente diferentes, con personas, comunidades, perspectivas y temáticas diferentes, se puede decir que existe un ecosistema uh, bien establecido de comunidades federadas que cultivan algunos principios comunes. Y estos, estos principios son sostenidos por, pilares, uh, por dos pilares principales del FEDiverso. Jorge, puede cambiar, por favor? Bueno, en primer lugar, hay la estructura de protocolos de código libre y abierto, que es el gran bien común que une las comunidades del fediverso. Y en segundo lugar, la estructura federalizada, que prevé la autonomía de las comunidades para federarse o no federarse con otras comunidades y también escoger sus propias temáticas y sus propias reglas, porque no hay una moderación centralizada. Y bien, el FEDiverso es un espacio muy diverso, uh, pero cuando hablo de él, lo que quiero decir, eh, lo que menciono es ese ecosistema de cuál son parte la RENIVO y otras instancias académicas, Uh, y en ese ecosistema, en específico, uh, estos pilares sostienen algunos principios, como agencia de las personas usuarias, apoyo mutuo, colaboración, consentimiento y diversidad. Todos esos principios objetivan mantener espacios seguros y de emancipación a todas las personas usuarias. Eh, espacios también donde la comunidad y los contenidos comunitarios están en el centro, diferente eh, de las otras redes donde las propagandas, las trends y los influencers uh, son las partes más importantes de la red. Bien, y dentro de esta otra cultura que les hablo, existen uh, también algunas prácticas cotidianas que son necesarias para el buen vivir de las comunidades. Y de cuáles Jorge nos hablará ahora un poco más eh, de forma práctica. Sí, bueno, yo quiero continuar la conversación eh, hablando un poco de aspectos prácticos de cómo usar la red, cómo usar eh, Mastodon y también de cuáles serían los primeros pasos a seguir si somos un, un investigador que está uniéndose a la red en este momento, ¿no? Entonces, cuando nos unimos a una red como del FEDiverso, como Mastodon o cualquier otra aplicación, como Pleroma, que también es de microblogueo, eh, tenemos primero que conseguir una comunidad, ¿no? Una, conseguir un servidor donde podamos entrar y sentirnos bien, ¿no? Eh, no importa si entramos en un servidor que no nos gusta o que es muy grande o que no es lo que estábamos buscando, o que habla otro idioma, que no es el idioma que nosotros queremos hablar, que el fe diverso. Luego nos podemos mudar. Podemos tomar nuestro, nuestras maletas e irnos a otro servidor. Eso es muy conveniente. Nos llevamos nuestros seguidos, nuestros seguidores, y todo el material que queramos. Eh, es importante, una de las cosas que, que, que, que es muy importante es llenar el perfil. ¿no? Escribir algo, una pequeña bio, una pequeña una foto, Algún, algunos hashtags, también seguir unas cuantas cuentas, porque si no entramos y, y estamos ahí esperando y esperando y escribiendo algo, y, y no, si no seguimos gente al principio, entonces vamos a, ver, vamos a verlo como un espacio vacío, ¿no? Entonces podemos empezar a seguir gente y escribir un, una publicación de introducción. ¿no? Muchas, en, en español se usa mucho la etiqueta hashtag introducciones o la etiqueta intro, como escribimos acá. O la etiqueta Mi Primer Tut, que también se usa en algunas comunidades. Pero estamos tratando de, que, de que usar esta intro porque es como más, un poco más universal. ¿no? Eh, hay distintas comunidades entonces, ¿no? como les iba diciendo, y como Andy también mencionó. ¿no? Hay comunidades que en español, hay muchas comunidades en español que han ido surgiendo y especialmente en las últimas semanas han surgido bastantes. Eh, acá esta presentación la vamos a compartir, es una presentación que está en la web y acá hay unos enlaces ¿no? en, la, en la misma presentación. Eh, acá, por ejemplo, si doy clic, vamos a abrir eh, una lista de instancias o de comunidades de fediversales en español. O sea, en Mastodon hay muchas, hay unas que son generalistas, generalistas quiere decir que está permitido hablar de cualquier tema, hay otras que son temáticas, por ejemplo, ahí entra nuestra red eh, hay otras, eh, por ejemplo, de para artistas, hay otras para, para tecnólogos o, para, para, por ejemplo, para la comunidad LGBTQIA+, eh, disculpen que lo diga en inglés, eh, pero también para podcasters eh, o para, también para activistas, también hay muchas comunidades regionales, es decir, donde se, son bienvenidas eh, personas de cualquier de, de esa región específica, ¿no? pero también como mencioné hay otros hay otros softwares no y hay otras hay comunidades de pixel Fet, donde la gente comparte fotos comunidades Fréndica, que es una red social que tiene bastantes bastantes funciones es bastante amplia o pleroma eh, también con su fork acoma que es muy reciente que también es muy parecido es de microbitácora muy parecido más no y también PeerTube que es para para videos eh, si es como les mencioné, pueden unirse a cualquiera de estas y luego mudarse, y pueden ver aquí en esta lista eh, las que tienen rojo es porque no están admitiendo más registros, las que tienen la X es porque están caídas o ya están cerradas, eh, pero esta lista la estamos actualizando de el niveau, eh, constantemente, está creciendo. Si saben de alguna comunidad que quiera ser agregada a la lista, nos avisan, nos, tiran, nos lanzan un, una comunicación, o por correo, o por el mismo Facebook. Eh, también tenemos, obviamente, comunidades en portugués para los que, les que quieran eh, con, eh, estar, estar, entrar en alguna comunidad en portugués. Si hay alguna persona acá que está escuchando que es de, de eh, uso parlante, pueden ver esa lista también. Importante que, tener en cuenta que no existen algoritmos que nos estén sirviendo contenido, ¿no? Entonces, no hay. Nadie que nos va, el sistema o la red no nos va a sugerir contenido, ni nos va a sugerir personas a las cuales seguir. eso es impo muy, muy, important muy importante seguir las etiquetas, eh, por ejemplo, si te estamos investigando en cualquier, un tema especializado, eh, seguir las etiquetas de esos temas especializados, porque así vamos a conseguir gente interesante, y también usar las etiquetas, no sé cuándo se posteen o publiquen algo de introducción, usar las etiquetas de los temas que investigan. Eh, académicos, ha habido muchísimos académicos migrando a, a Mastodon estos días. Entonces, por ejemplo, hay, una, hay unas listas de académicos muy interesantes que se han puesto eh, distintos académicos a, a, a colectar listas de, de académicos que están, eh, en, en la, ya, ya están en Mastodon. Entonces, por ejemplo, acá podemos conseguir listas de distintos investigadores académicos en distintos temas. ¿no? Eh, si hacemos clic en una de estas listas, por ejemplo, Astrophysics. Ajá. So aquí tenemos muchos investigadores ¿no? que ya están en Mastodon. ¿no? Este, la, la instancia, por ejemplo, hay una instancia de, de astrofísica que se llama astrodon.social es es, ya está muy, muy popular en, en la comunidad astrofísica. Entonces aquí en estas listas podemos empezar a seguir gente, ¿no? Podemos eh, seleccionar todos, por ejemplo, descargar un archivo CSV y luego que descargamos ese archivo CSV lo podemos importar y podemos seguir a todas estas personas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a, a nuestro perfil de Mastodon, vamos a preferencias y luego vamos acá a importar, exportar luego a importar. Y podemos importar una lista de seguidos. Es decir, personas que queremos seguir. ¿no? Entonces acá, este, cargamos la lista, esa lista Astrophysics que, haga, que, que, hagamos, que acabamos de descargar. Y la ponemos unir. ¿Qué significa unir? Que vamos a unir esas, esos seguidos con los otros seguidos que ya tenemos. ¿no? Es eh, importante no, no sobreescribir porque si no, este, eh, sobreescribir es como reemplazar ¿no? los seguidos. ¿no? Cargamos esa lista. Y listo, ya estamos siguiendo a esas personas que escogimos en esta, en esta lista. ¿no? Entonces estas listas son bastante convenientes y es importante que, que, por ejemplo, si estamos en alguno de estos tópicos, que contactemos a, la, a las personas que son encargadas de curar estas listas y nos agreguemos también, una vez que tengamos nuestra cuenta y nuestro perfil ya lleno, eh, nos agreguemos a estas listas que para, para conocer a nuestros pares en, en, en Mastro, ¿no? Es la forma más conveniente de hacerlo porque no es tan fácil conseguir a la gente cuando están eh, en distintas instancias. ¿no? Eh, Jorge. Sí. Marina preguntó en chat si hay que haber autorización para las personas seguir unas a otras. Eh, tú puedes colocar eh, tu perfil abierto, como por ejemplo es eh, usualmente hacen las usuarias en Twitter eh, o en Instagram también, ¿no? Que, que cualquiera eh, te sigue y, y te sigue directamente, ¿no? Si vamos a volver acá, por ejemplo. Eh, una forma de conseguir usuarios también es, por ejemplo, ir al directorio de perfil, ¿no? Vamos a directorio de perfil. Y si por ejemplo conseguimos a alguien acá que nos interesa, entonces abrimos su perfil y le damos Seguir. Y ahora estamos siguiendo directamente. Pero hay personas que también tienen el candadito, ¿no? Se acuerdan de ese candadito eh, que, que te protege la cuenta, ¿no? Entonces tú, puedes, tú le vas a dar eh, Seguir y esa persona te tiene que aprobar. Eso va a pasar también en las listas esas que importamos. Entonces cuando importamos esa lista... Vas, vas a solicitar seguir a esa persona, ¿no? Pero no necesariamente eh, todas las personas que están acá están, tienen perfiles abiertos. Eh, es, es, es Depende de ti, como tú quieras eh, hacerlo, ¿no? Si quieres que escoger quiénes te van a seguir, tú puedes muy bien hacerlo y proteger tu cuenta, ¿no? Eh, eh, es, alguna, es una práctica, de hecho, eh, bastante buena porque hay veces hay bots que te quieren seguir simplemente para para colectar tus datos. Entonces eso, eso no, es, no es muy bueno y de hecho no es una práctica permitida en el Facebook pero igual hay bots, uh, hay gente que eh, configura bots eh, para seguir y eso no, prácticamente no se puede evitar. Entonces la mejor forma es poner el candadito. ¿no? Eh, igual así, teniendo el candadito, eso es importante, tú puedes publicar cosas públicas. Entonces tú pones el candadito y entonces cada vez que tú publiques, por ejemplo, voy a volver acá. Cuando tú publiques, eh, si tú pones eh, privado, solo mostrar a mis seguidores, los que, tienen, los que te siguen, que, tienen, que, han seguido, que tú has probado, van a poder leerte. Entonces solo la gente que te sigue va a poder leerte. Pero tú te, puedes cambiar a público. Y si tú pones público, así tengas el ganadito, vas a estar publicando eh, públicamente y cualquiera lo puede leer sin seguirte va a estar público en tu perfil, ¿no? Eh, en cuanto a la moderación, eh, la moderación es acá acá tampoco hay algoritmos moderando, ¿no? Entonces no hay inteligencia inteligencia artificial moderando los contenidos. Entonces hay que hay que tener hay que tener en cada, cada comunidad tiene sus moderadores. En el caso de nosotros, el Rediboo. Eh, Andy está ayudando en la moderación en portugués, yo estoy ayudando en la moderación en español. Ambos hacemos moderación en inglés y ese es, es el asunto, ¿no? que, es, que es una cuestión hecha por humanos. Entonces tenemos que ayudar a esos moderadores. Por eso nosotros hicimos, eh, tomamos esta guía que alguien diseñó eh, de cómo lidiar con contenido que, que quizás no te gusta no tienes que mandarlo a los moderadores directamente, ¿no? Eso no es, no es, este, no es necesario siempre. Entonces, eh, acá hay una lista de medidas a tomar cuando tú ves una publicación que crees que no, que no es apropiada, que no te gusta, ¿no? Entonces, eh, hay unas medidas permisivas y otras medidas que son muy estrictas, ¿no? La más permisiva sería tolerar, ¿no? Tolerar y decir, bueno... Yo espero que esta persona no vuelva a publicar nada de esto. Y no lo voy a repetir para que este mensaje no, sea, no lo lea nadie más. Y bueno, esa es la primera medida, ¿no? Otra, otra medida es silenciar la cuenta temporalmente. O sea, tú, tú sigues a alguien, dices, bueno, esta persona quizás estos días está publicando cosas que no me gustan porque está el Mundial de Fútbol de Qatar y esta persona está publicando mucho de fútbol. Entonces yo lo voy a mutear, ¿no? Lo voy a silenciar. Entonces podemos ir, entonces, no sé, vamos acá al inicio y veo que esta persona, no sé, cualquiera, está publicando un de un tema que, que coyuntural que no quiero enterarme. Entonces voy acá y le digo eh, silenciar a esta persona, ¿no? Al silenciar, yo puedo escoger, bueno, voy a silenciar por siete días, ¿Ok? Porque pienso que no quiero, por una semana no quiero escuchar a esta persona, ¿no? Esa es la segunda medida a aplicar. Eh, ¿Qué otra medida? Eh, dejar de seguir a la persona, ¿no? Ya tú dices, bueno, esta persona ya está siempre publicando cosas que no me gustan, la dejo de seguir, punto. Ya no voy a escucharla más. Eh, él tendrá o ella tendrá sus personas que le sigan, ¿no? Eh, siguiente es silenciar permanentemente, es la, la misma forma que mostré anteriormente, podemos silenciar indefinidamente, entonces ya seguimos a esa persona, pero la silenciamos, quiere decir que ni siquiera la vamos a, a, a leer en, en las otras líneas de tiempo si alguien lo replica o si, alguien, si sale en alguna línea de tiempo que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Y bloquear también es otra medida ya más extrema. ¿no? Bloquear, esa persona no puede escribirte, ¿no? O sea, puede escribirte, pero tú no vas a ver nada. Tú no vas a interactuar para nada con esa persona. Entonces, ya bloquear es una medida más, más extrema. La última medida, bueno, es solicitar a tu admin que bloquee a esa... O sea, no, no bloquearla tú, pero que, que, que bloqueen a esa instancia. Por ejemplo, si tú ves que en ese servidor no solo es esa persona la problemática sino que es un servidor que se presta para que haya muchas personas problemáticas, ¿no? Que haya eh, contenido ilegal, o que haya contenido fascista, o que haya contenido, no sé, racista. Entonces tú, ya tú puedes reportar a tu admin, a tus moderadores, miren, está pasando esto, esta instancia es problemática. Entonces la instancia pasaría a estar bloqueada completamente, y nadie en tu instancia podría leer a esa gente de esa otra instancia, ¿no? Esto se hace, es una práctica que se hace en el Fediverso frecuentemente porque cuando hay, hay instancias que se prestan para, para cosas eh, no deseadas, ilegales, racistas, fascistas. ¿no? Entonces esas instancias están moderadas por la gran comunidad y existe el, la etiqueta, por ejemplo, Fediblock, que es una etiqueta donde se van llevando cuáles son estas instancias problemáticas. Por ejemplo, hay una instancia que es de Trump. Eh, no sé si han escuchado en las noticias. ¿no? Se llama truth social esa instancia está bloqueada por la mayoría de las instancias es decir que una instancia que es una isla está aislada no entonces así hay muchas instancias que también se prestan para ese tipo de juegos políticos no entonces están bloqueadas no entonces es esto no lo que lo que quería comentar que que, que no es no solo la responsabilidad de moderar no es solo de los moderadores de los admins sino también de todos nosotros entonces bueno eh, perspectivas a futuro ya cambiando de tema no eh, todo esto se presta el Activity Pop, el protocolo se presta para que también podamos en un futuro tener software que sean más específicos para la ciencia abierta, para la comunicación social de la ciencia para la revisión de pares incluso eh, nosotros estamos colaborando con un proyecto que se llama el proyecto Bonfire eh, acá voy a mostrar un poco eh, del proyecto Bonfire Proyecto Bonfire está construyendo una, un software de red social eh, que a, allí, como lo están viendo, parece un poco más todo, ¿no? Parece un poco una, una red social de, de microblogueo o de microbitácoras, ¿no? Eh, se pueden publicar cosas, así en un feed. Eh, pero la idea de Bonfire es hacerlo modular. decir, que puedas construir plugins o módulos para, para esta red social para este software que tengas distintas funciones por ejemplo y, y se ven acá a la izquierda no acá a la izquierda unos iconos donde se ven los distintos módulos que ellos ya han diseñado están el módulo tópicos el módulo coordinación que es como de tareas y el módulo social que es ya como el microbitácoras no como tipo más no eh, lo bueno es que tiene un gran potencial y estamos en conversaciones con ellos para diseñar un módulo que sea dedicado a la ciencia, a la academia. ¿no? Eh, este software todavía en versión beta. Eh, todavía no existe. De hecho, creo que en diciembre se va a publicar la primera versión, ya un release que se puede instalar. ¿no? Pero, por ejemplo, tiene cosas ya muy interesantes. Por ejemplo, eh, esta, esto que ven acá, eh, que publica Mayel, es una, es una tarea. Esto es una tarea ya completada, ¿no? Entonces, está federada. Cualquier persona del Fediverso podría interactuar con esta tarea, comentarla. Entonces, si yo abro la tarea, podemos ver que vamos a ver la descripción de la tarea. La tarea está cerrada. La tarea está asignada, no está asignada a nadie, ¿no? Pero sí se podría asignar a una persona. La tarea tampoco tenía una fecha de caducación, pero podría designarse en una fecha de caducación, pero se podría interactuar con esta tarea, ¿no? Y esto es bastante, podría ser bastante útil para, para, para la ciencia y para la academia en general, ¿no? También tienen este, este, este módulo de tópicos, que es más que nada, es, es más o menos parecido a lo que es LEMI, no que crear grupos en los que se pueda interactuar por tema, ¿no? Y la aplicación social que ya les mostré. Pero otra cosa interesante es que de bonfire es que te permite tener distintas identidades, ¿no? Imagina que tú quieres hacer microbitácoras y publicar cosas eh, que lean tus amigos o tus amigas y tú quieres hacerlo con un perfil, pero tú quieres tener otra identidad en tu institución académica, ¿no? Entonces en tu, tu institución académica donde tú estás llevando las tareas eh, con tu grupo que es tener otra identidad. Entonces tú puedes aquí ir a la derecha, y tú puedes crear distintos perfiles. Entonces tú puedes cambiar de perfil. Puedes tener una persona, lo ¿no? que se llama una persona como concepto en inglés, ¿no? Eh, una persona que es la persona que actúa socialmente entre amigues, entre... de divulgación o algo así. Puedes tener otra persona... Que completamente anónima, que, que, que, que no tiene tu nombre, que no está asociada con tu nombre normal. Puedes tener una persona que es académica, institucional, y así sucesivamente, ¿no? Eh, todo con una sola cuenta. Una sola cuenta en una red social, que además va a ser modular y que también tiene un gran potencial de desarrollo. no Entonces esto es algo que nosotros estamos considerando para el futuro, desarrollar algunos módulos que sean para la ciencia, ¿no? Para la, para la academia. Entonces, bueno, este, eso es algo que queríamos mostrar hoy, y que, que es para cerrar nuestra presentación del día de hoy. Y bueno, eh, bienvenidas, si quieren hacer algún comentario, si quieren discutir, si tienen alguna pregunta sobre cómo usar el Fediverso, sobre cómo eh, crear cuentas, cómo interactuar, eh, siempre nos pueden conseguir Nosotros estamos eh, Ya les he mostrado Nosotros estamos en la cuenta Equipo En info Ahí nos pueden Nosotros seguimos esa cuenta siempre nos pueden, nos pueden comentar Nos pueden escribir Estamos a la orden para ayudarles Y bueno Acá cerramos entonces eh, La presentación como tal Si hay alguna pregunta Pues bienvenidos Eh, hola, ¿cómo están? Marina Compañucci acá. Eh, ante todo, principalmente, además, eh, desde, al menos de mi parte, agradecerles un montón. Para mí es un tema completamente nuevo. Sí, así eh, De cero entré a ver, porque me pareció súper interesante, y entré a ver, y, y la verdad, eh, estaba escribiendo con una compañera que ella también trabaja siempre con open source en todos los software que la, elaboramos, y le estaba comentando y ya estamos, viste, cuando empezás a emocionarte. Eh, por eso, eh, la verdad, les agradezco un montón. Es un mundo nuevo, súper. Eh, me, me trae muchas reminiscencias a cuando, en los, los inicios de internet. Yo tengo ahora 40 años. Entonces, hay formas de cosas que me suenan de antes, de cosas que ahora ya hace mucho que no veía, eh, de permisos, de formas de interacción, de administración. La verdad... Eh, Estoy re contenta, les <ríe> soy honesta. Así que, bueno, ya acabo de descargar más todo, me estoy viendo. Así que es un montón de información, muy probablemente me, me comunique con ustedes. Eh, pero bueno, para, para empezar a navegar este universo, este Fediverso, que tiene un montón de, de, de oportunidades, la verdad estoy muy contenta. Muchísimas gracias. No, no, lo mío es más una devolución en ese sentido seguro voy a tener, pero bueno eh, es como que abrir, acabo de abrir la puerta del fe diverso en mi caso Nos alegra mucho escuchar eso Marina muchas gracias por tu comentario es, realmente es lo que queremos no con, esta, con este taller queríamos este, abrir esa puerta, abrir esas posibilidades mostrar a, al mundo de la ciencia, al mundo académico que, que se puede hacer eh, si es que se puede socializar online de otra forma, ¿no? Que se puede hacer de una forma más humana, que se puede hacer de una forma más productiva. Nosotros, como Niveau, como por ejemplo, tenemos una cuenta en Twitter que tiene 20.000 seguidores, no sé cuántos. Eh, la interacción es como 10% de la interacción que tenemos en, en Mastodon con unos cientos de seguidores. O sea, la interacción en Mastodon, cuando realmente consigues a las personas con las que quieres hablar, con las que quieres intercambiar conocimiento, es realmente como que se te abre, se te abre la, la luz, los panoramas, ¿no? porque es algo que no sucedía en Twitter, o sea, Twitter, y algo que no sucede en las redes comerciales que están diseñadas para otra cosa. se eh, Disminuyen esa interacción disminuyen entre pares, eh, te ponen a interactuar con, con, con, con cuentas comerciales, con cuentas virales, con contenido que no te interesa, eh, silencian los contenidos que te interesan entonces acá es otro es otro panorama no es, es mucho más es mucho más enriquecedor diría yo no Andy no sé si tienes algún comentario no Jorge tu cámara está cerrada Ajá. pero sí solamente de, decir Andi, creo que te perdimos. Ah, no sé si se me escucharon, pero uh, no. yo dice uh, muchas gracias a Marina por el comentario y también que estoy muy contenta de, de poder ver muchas mujeres aquí hoy. Eh, eh, esto es muy importante. Y sí, si alguien más tiene uh, alguna otra pregunta pueden hacerlo. Hola, muchas gracias. Eh, yo soy súper nueva con esto de la ciencia abierta y me pareció súper interesante estas cosas. Siempre he tenido como una ondita con un problema con las redes sociales. Eh, yo soy de la UNAM de México. Y acá eh, está muy en boga esta idea de la divulgación de la ciencia en las redes sociales comerciales, entonces a mí me causa muchísimo ruido pensar que vamos a hacer como esta divulgación de conocimiento desde estas lógicas este, algorítmicas, entonces me ha parecido como... Súper interesante esto que nos presentaron y tengo una pregunta rápida. Si ustedes dan como asesorías más puntuales porque sí me resultó como mucha información, muchas cosas que procesar. Entonces, si ustedes dan como asesorías más, este, ya enfocadas. Sí, ser. Muchas gracias por tu comentario. Eh, podemos, puedes contactarnos por email, por ejemplo. O podemos hacer cuadrar una llamada en algún momento, ¿no? Eh, nuestro email es comunica.nivoe.info. Eh, también puedes conseguirnos eh, un formulario de contacto en nivoe.info también. Eh, y podríamos hacer una asesoría, una llamada eh, en cualquier momento, la cuadramos. Eh, no tiene que ser, puede ser con Andy o conmigo, pero puede ser con cualquiera de, nos, de nosotros, del colectivo o de los colectivos que conocemos eh, online que también hemos eh, establecido vínculos esto ha sido muy bonito que hemos establecido vínculos con otros colectivos y si sí, estamos a la orden super a la orden eh, en lo que necesites sí y también uh, pueden uh, crear cuentas tal vez Jorge puedes hablar de eso de en nuestra instancia que está abierta sí vía eh... invitación Sí, sí, sí. Eh, si ahora mismo, si por ejemplo vamos a nuestra instancia, esta es nuestra instancia de Mastodon en red.nivoy.info, eh, voy a cerrar la sesión. Eh, si van a red.nivoy.info, van a ver que nos pueden crear una cuenta eh, automáticamente, ¿no? Dice, por favor, enviar un email a comunica.nivoy.info. Nosotros tenemos enlaces de invitación, podríamos invitarles si están interesados en esta instancia en particular. Si quieren eh, crear una cuenta en una instancia, en otra instancia, por ejemplo, una instancia regional, por, por ejemplo, una instancia mexicana, una instancia chilena, una instancia argentina, si quieren una uruguaya también, que es una de las más populares. Eh, si quieren crear una cuenta en otra instancia, también les podemos indicar cómo hacerlo. ¿no? También, tenemos invitaciones, tenemos espacio. En este momento tenemos 400 usuarios en la instancia de Nivo, Eso quiere decir que solo 400 usuarios están, eh, han creado su cuenta. De esos 400, más o menos unos 150 son activos. Eh, entonces, pueden, nosotros tenemos espacio y tenemos la capacidad de recibir algunas más personas, ¿no? Pero es necesario que nos escriban un email y nos digan, bueno, este, estuve en el taller, quisiera crear una cuenta y me parece que la, la la instancia de ustedes es la mejor eh, no la mejor <risa> es la más apropiada para mí o para, lo, lo que ustedes como ustedes lo vean no pero también es importante que vean esa lista no eh, de comunidades en español y también eh, aquí en académicas en Mastodon hay una lista de instancias si vamos acá abajo eh, yo también voy a enviar este estos enlaces eh, estos enlaces están en la presentación, pero voy a enviar estos enlaces por email a ustedes. Hay unas hay unas eh, instancias que son eh, académicas, ¿no? Y por ejemplo esta instancia para arqueólogos, antropólogos eh, y hay instancias para distintas disciplinas, ¿no? Pero son más que nada dominadas por inglés, ¿no? Por gente que quiere comunicar en inglés. Eh, Redivo está listada acá para Latinoamérica pero más que nada son instancias en inglés. Entonces tienen que también decidir si quieren comunicar predominantemente en inglés o si quieren comunicar predominantemente en español, y si es en español, están bienvenidos acá en Reddit. No sé si hay alguna otra pregunta. Asumo que lo van a enviar a esta, a esta grabación por email para sacar algunas sí. dudas. Okay. Sí, sí, claramente. Eh, este, la, la grabación va a ser publicada eh, y enviaremos el enlace de, de la grabación. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no, creo que podemos ir cerrando. De mi parte, muchísimas gracias eh, por haber asistido hoy. Eh, para nosotros es un gran placer eh, introducirles este tema y eh, presentarles lo que estamos haciendo. Y para nosotros es también eh, muy enriquecedor eh, interactuar con ustedes y nos, nos llena mucho eh, eh, hacer esta divulgación de este tema y, y, y saber que eh, estamos ayudando a a cambiar las cosas en, en, la, en, en el mundo de las redes sociales en línea. Andy, no sé si te quieres dar algún mensaje de despedida. No, lo mismo. Como que es, es muy interesante estos espacios, uh, principalmente que en tiempos recientes, Mastodon, con la migración de Twitter, uh, ha recibido muchas personas eh, hay muy, muchas dudas uh, cuanto a este espacio, entonces para nosotros uh, es muy importante hablar de eso porque estamos traba trabajando en eso. Y si, tienes, si tienen dudas, si quieren participar, escríbanos, estamos aquí uh, disponibles para hablarles. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias al, al comité organizador eh, de la conferencia del, del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta que nos recibió, fue muy receptivo con la propuesta y también nos prestaron la plataforma para hacer el taller de hoy. Muchísimas gracias y bueno, damos por concluido entonces el taller. Estamos a la orden para cuando quieran eh, eh, consultarnos algo sobre el tema. ¿no? Muchas gracias.